Qué paz, qué relax, qué a gusto es estar aquí en la playa con el sonido de las olas. Pero papá, despierta. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Muy buenas artistas, cómo estáis? Soy Antonio Terrazas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a explicar de una forma rápida y sencilla cómo insertar en un material de Lumion un pequeño clip que nos haga simular cuando las olas llegan a la playa y rompen. Es algo que por defecto el programa no lo trae y es algo muy útil para cuando tenemos algún proyecto, algún trabajo en el que tenemos que incluirlo. No olvidéis de darle al botón de suscribirse, al botón de la campanilla y vamos a pegarnos un baño. Como veis tengo aquí una pequeña cena, una casa que me he cargado de internet. Me he hecho un pequeño terrenito con un desnivel así de la playa y aquí he puesto un plano. En este plano vamos a meterle un vídeo, un vídeo de olas, ¿vale? Yo tengo este de aquí que consigo por internet. Que resulta bastante bien, está muy bien. Vale, entonces vamos a meter ese vídeo, la vamos a meter en el plano. En este plano de aquí. Pero lo vamos a meter directamente ya con Lumion. Como veis, aquí tengo puesto agua. Tengo puesto. Bueno, ahí tengo puesta box. Pero tengo dividido en materiales, distintos materiales. Le vamos a poner aquí el turno un poquito. Vale, para hacerle así una dunita de la arena. Para dar un poco así de nivel. Y listo, toda esta escena. La cojo, la porto y me la llevo para Lumion. Tras cámara, lo que he hecho ha sido decorar esto un poquito. Muy rápidamente, o sea, como veis, no, no tiene nada. Le he puesto cuatro palmeritas, les he un poquito los terrenos, le he dado un poquito de materiales. No voy a, no voy a complicarme con eso porque no es el motivo del vídeo, ¿vale? Le he puesto a algunas personas ahí tomando el sol. Hay un surfista ahí hablando, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el tema de este vídeo? Poner aquí esa sola ¿no? Entonces, nos vamos a ir a materiales. Le voy a dar aquí, ¿vale? Donde pone agua, por eso es importante poner los nombres a los materiales. Y en este material vamos a cargar el vídeo que tenemos, el que os acabo de enseñar. ¿Veis? Ya lo hemos cargado. Seguramente tendréis que ajustar las UVs y colocarlo bien. Pero si os fijáis, mirad cómo hace el vídeo, cómo lo reproduce y qué bien queda todo. Veis que es súper, súper, súper fácil y queda muy muy bien. Como os he dicho, he estado un poquito tras cámara toqueteando esto. Y me he creado este pequeño clip. he creado este pequeño clip. No he tocado realmente gran cosa de efecto, porque ya digo que no es el tema de este vídeo. Pero veis que queda muy, muy, muy, muy bien ese tema con las olas. Luego vosotros, si lo queréis hacer y queréis practicar, pues ya eso, meterle trabajo ahí. ¿vale? Esto solamente es un ejemplo para que aprendáis a hacerlo. Y como ya digo, como estáis viendo, es algo muy sencillo. Eh, ahí las solitas, queda muy, muy bien. Quizás ahí tendría que haber ajustado un poquito más, pero no me importa. ¿Veis? El resultado está bien. Lo que voy a hacer va a ser renderizarlo. Y para otro tutorial que estoy haciendo, lo voy a renderizar en 4K. Vamos a renderizar como secuencia de imágenes. Le voy a poner de cero al máximo que es 900 tiene 30 segundos voy a poner calidad de salida a la máxima, 3 por segundo 25 está bien no le voy a poner nada de salida por canales pero le voy a renderizar en 4K, vamos a ver lo que tarda como ya os he dicho en algún vídeo anterior y seguramente tendré que decirlo en otros posteriores nunca renderizéis el JPG, es mejor renderizar en cualquiera de estos para que no pierda calidad ¿Vale? No pierda esa calidad. En JPG no renderice nunca. Yo voy a renderizar así para que me tarde un poquito menos. Le voy a poner, por ejemplo, render tutorial y un guioncito. Pero voy a poner mayúscula: render tutorial y un guioncito. Joder. Render tutorial y un guioncito. Y le vamos a dar a guardar. Y vamos a ver cuánto dice que me tarda. Y mientras esperamos, y para que no os aburráis, pues podéis darle a ese botoncito que pone suscribirse. ¿Por qué? Pues porque me hace mucha ilusión y es gratis, ¿no? Y así, pues bueno, pues vamos creciendo, con... hacemos crecer esta comunidad de artistas. Así que si estáis viendo el vídeo y os está gustando, pues no os cuesta nada darle a suscribirse. Me está dando 7 horas, sigue subiendo. 7 horas y media, vamos a esperar a que renderice el primero. Entonces, más o menos ahora ya fiable. Una, mira, ahora ya me da 10 horas. 10, 9, por ahí va. Entonces habría que dejarlo toda la noche renderizando. Vale, pues voy a cortar aquí. Y cuando ya esté renderizado, que para vosotros será ahora mismo, pues vuelvo a activar esto. 6 horas después. Pues bien, al final no han sido 10 horas. Ha sido un poquito más de 6 horas. 6 horas con 5 minutos y ya lo tenemos renderizado, cierto es que ha tardado también menos porque realmente no le he puesto efecto. si os fijáis ni siquiera le he puesto aquí los reflejos vale, así que vamos a ver cómo ha quedado lo tengo aquí preparado vamos al play y veis que da el pego, quizás la resolución teníamos que haberle hecho un poquito, haberle tocado las UV como ya os dije para haberle dado un poquito más de resolución al agua pues porque a lo mejor canta un poquito, pero veis que da el pego totalmente queda muy bien Igual nos teníamos que haber trabajado más el escenario, los cortes de aquí, la transición de una arena a otra, los reflejos, ¿vale? Que no los he puesto, la transición de aquí, un poquito más el escenario, pero como era una prueba y básicamente era para explicaros cómo hacer esto, pues realmente no lo veo necesario, ¿no? Veis que se ve muy bien, muy bien. O sea, aquí se escuela el agua, ¿vale? Entonces eso ya depende de vosotros el trabajarlo Yo os he enseñado cómo poner esas olas en el programa, ¿vale? Lo vamos a dejar así ya que termine, muy bonito. No vamos a dejarlo con musiquita. Lo voy a subir un poquito de aquí. Vamos a verlo, vamos a disfrutarlo.